Es con mucha tristeza que les estoy comunicando hoy en mi canal que nuestra querida guerrera Judisita nos ha dejado. En su Instagram de hoy, su amiga Mayrita colocó una foto bella de nuestra amada Judisita. Mañana voy a estar dándoles un video en vivo donde podré contarles mi opinión sobre todo este tema de Judicita. Descansa en paz nuestra guerrera.